Marcelo, bien o no, oiga, saludándolos desde el Bayside, es como un centro comercial, un mall, es un centro comercial, un mall que está aquí en el downtown de Miami, que es muy cerca al puerto, muy cerca al puerto donde zarpan los cruceros. Eh, allá por allá, esperen a ver si les puedo mostrar por allá atrás están montando las carpas para el festival del Ultra. Rueda y oiga, venimos a comer al, al café de Jam. Vamos a poner el café de Jam a ver qué nos encontramos. Entonces, vamos a buscarlo. <muchas> Disculpa, ¿dónde queda la industria café? Como pueden ver, logramos encontrar el sitio. Estaba lleno, estaba bien ocupado. Como se pueden dar cuenta, eh, encontramos eh, fila para poder entrar. Eh, de hecho, decidimos no entrar porque pues eh, no había, era el día del vuelo y no tenemos tiempo de, de esperar pero ustedes pueden reservar uno mira por Instagram eh, la industria y ahí hay un número y ustedes pueden hacer sus reservas de hecho ahí también van a poder encontrar el menú y eh, ya les muestro algo de la comida que hay es bastante eh, como es eh, la industria bakery pues es muy enfocada a pastelería y, y bueno nosotros en español le diríamos panadería no es panadería, bakery es Panadería, miren el sitio. Ahí, ese sitio que está ya eh, como eh, ese sitio que ven ahí. Entonces, eh, son mesas con reserva. Obviamente, eh, están adentro con aire acondicionado. Por el calor, sirve bastante. Pero también encontramos este sitio eh, donde se puede comprar para llevar para comer. Ahí afuera, eh, el sitio es grande. Si se dan cuenta, y esto es algo de lo que encuentran. Eh, esto es algo de lo que encuentran. Eh, hay como pasteles, empanadas de pollo. Realmente, pues de hecho, compré una empanada de pollo. Eh, hay como cachitos, creo que les llaman. Y bueno, muy, eh, pueden ver el menú ahí en la, en la cuenta de Instagram porque pues realmente no me acuerdo de todo. Y eh, hay mil hojas. Esas mil hojas se veían muy buenas. Se veían deliciosas. Eh, hay mucho de dulce, eh, hay bebidas, de hecho hay Coca-Cola cero, hay Red Bull, hay agua y eh, están los cheesecake y tortas o pasteles de chocolate que uh, se veían deliciosos pero eh, me incliné por pedir un Red Velvet eh, Aquí ustedes pueden salir por esa callecita, allá afuera hay más mesas del, del restaurante Bueno, compramos. Hablan así rápido porque por derecho el tector, o sea, el tector, ¿no? de autor compramos una panada de cuero. Mirenla. ¿No? ¿No? Vamos la aquí está. de la industria está muy bonita. entonces es el red pepper, voy a hablar duro y rápido. es el Creo que me toca cortar ahí. ¿eh? a probar. Lo que quiero es gozar, el y nada más, solo un carro. Me ve mami, tú te ves bien, mami. Me miras a mí, mami, me acerco a ti, mami. Quiero ser tu papi, me pasa tu numeras que hay un lápiz, quiero menor, mami. Estamos en Miami y hoy es pues, el festival de música electrónica más grande, que es loca. Entonces, después de la pandemia quedó de patichimbas. Bueno, ya comimos en la industria, ¿qué les digo? Eh, Está bien. ¿Una, realmente que viniera exclusivamente a eso, realmente no lo haría. Si ustedes han comido hoy en la industria, ¿les parece? ¿Cómo les ha parecido? pónganlo en los comentarios. No olviden suscribirse, darle like al video. Oiga, para Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video. Chao, bros. Ustedes por ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Me el